encantado estar aquí con ustedes, el día de hoy traigo un tema muy muy bueno interesante para los hombres y también para las chicas porque pueden eh, hacer uso de lo que voy a decir en este video, eh, el día de hoy, bueno varias veces me han preguntado si hay algunos eh, productos que uso eh, para mi cara, es decir la gente siempre me dice que me veo mucho más joven de lo que soy, para los que no saben tengo 34 años y bueno casi siempre Generalmente cuando alguien intenta adivinar mi edad me dice entre 24, 27, 28 quizá Pero normalmente es 24, 25, 26 por ahí Y bueno pues varias veces me han preguntado en los comentarios y me han mandado mensajes Si uso alguna cosa especial para la cara Y la verdad es que no, realmente no había estado usando nada de hecho, durante casi toda mi vida estuve usando únicamente esto para la cara Esto, ¿sí? Yo sé, algunos me van a decir que cómo es posible Porque realmente esto, lavarte la cara con esto te hace mucho daño Y no es bueno, te reseca la piel, te la maltrata, etcétera, etcétera. Y bueno, también había estado usando, eh, después empecé a usar Algunas cremas de una marca que se llama Doctor Organic que son cremas a base de productos naturales que me encanta también, es una cosa maravillosa eh, hice un, un video al respecto hace, hace algunos meses eh, pero bueno, el chiste es que apenas hace un poquito más de un mes empecé a usar un producto nuevo que vi en internet porque vi en unos anuncios que te aparecen ya saben en Instagram o en Facebook y, y decía prueba gratis por un mes y dije, bueno, a ver, vamos a ver si es cierto. Y entonces me inscribí y todo, puse, pues, obviamente, eh, mis datos. Y dije, bueno, a ver si es cierto que me, me lo mandan o a ver si no es que me quieren cobrar algo, ¿no? Y entonces, este, pues sí, me llegó el producto. Eh, tuve que, obviamente, como cualquier cosa que uno compra en internet, tuve que pagar el envío. Pero vaya, que eso es normal, que si compras eh, una carcasa o, o si compras un teléfono o si compras un refresco o si compras lo que sea que compres en internet tienes que normalmente pagar eh, obviamente el envío y más aún si no vives en el país en donde la compañía se encuentra evidentemente tienen que cubrir esos gastos de envío internacional de algún modo entonces eh, lo único que tuve, que tuve que hacer es pagar el envío y me lo mandaron y bueno aquí está eh, y lo he estado usando ya por un mes, de hecho esta es la segunda caja que me llega porque me gustó evidentemente que después del mes si te gusta, si estás satisfecho con el producto bueno pues te mandan otra que esa la tienes que pagar, pero ya si no te gusta, bueno, los cancelas y no pasa nada entonces decidí probarlo y bueno, me, me encantó la verdad es que no te voy a decir el título dice el mejor producto el mejor producto de cuidado facial para hombres pero la verdad es que está un poco exagerado, pero lo que sí te puedo decir es que está en el top 3 de los productos que he probado. Y sobre todo que quería compartirlo con ustedes porque vaya, tienen la oportunidad en este momento cualquier persona puede eh, probarlo de forma gratuita por un mes. Y si te gusta, bueno, pues puedes seguir usándolo y si no te gusta, pues no pasa nada. Eh, creo que es una muy buena estrategia de la compañía Porque en lugar de forzar a las personas a comprarlo para probarlo Te dan una prueba gratis como esas que te dan en los supermercados Cuando quieres, eh, bueno, te dan galletas o que te dan algún yogurt O alguna comida gratis La puedes probar y si te gusta la compras y si no, no la compras Bueno, es exactamente lo mismo Entonces me llegó esta cajita y me lo mandaron con una toalla muy coqueta Y entonces quise hacer un video porque eh, vaya que... Realmente considero que es importante. Los hombres deberían empezar a cuidarse más su aspecto. No tiene absolutamente nada de malo empezar a hacer, usar productos que son especialmente diseñados para nosotros y que además nos hacen ver bien, ¿no? Entonces, olvídense de esta porquería. Ya no la usen para la cara. Y consíganse algo de mayor calidad que va a hacer que se vean mucho mejor. Y sobre todo, que va a hacer que las chicas lo noten. De verdad, a mí me han hecho comentarios increíbles. Así que voy a usarlo rápidamente aquí con ustedes para probarles. Vine con tres productos, uno que es el Charcoal Cleanser, que es limpiador de charcoal o chapopote, creo que se llama el chapopote en español. Este el exfoliante y la crema facial, que es al final. ¿Vale? Y se usa básicamente en, eso, en ese orden. Entonces voy a hacerlo aquí rápidamente para que ustedes vean cómo se usa, cómo es esto, en qué consiste. Y bueno, lo que yo les recomiendo es que lo prueben. Chequen en la descripción, ahí les voy a dejar el link de la compañía. Van, se dan, le dan clic, ponen su nombre, ponen su dirección, sus datos y todo. Y les mandan su prueba gratis. Gratis, completamente. Y si después del mes... Ya no quieres, no te interesa, no te gustó, bueno, lo cancelas tu suscripción y nadie te cobra nada, absolutamente nada sucede. Y puedes seguirte, no tienes que pagar nada por el producto que ya usaste, obviamente. Entonces, los pasos te los dan aquí, te vienen una tarjetita con los pasos. Y eh, bueno, básicamente es usar el limpiador con un poco de agua húmeda, de tus manos húmedas. Y entonces van a ver qué chistoso se ve, porque es de este color, uh -huh. y entonces, um, bueno, como cualquier limpiador, lo ponen, lo untan en sus dedos, y después la cara, y van a, se va a poner todas grises. Y así lo hacen bien, se tallan un poco. Y después, se enjuagan con agua tibia. Regreso. Listo. Se secan. Que la cara quede completamente seca. No se secan así como si estuvieran tallándose. Es nada más ligeramente así. Para no matar su piel, no sean animales. Vaya, animales. Nunca me gusta usar animales como insulto. Porque creo que los animales son realmente cosas... seres extraordinarios. Así que, eh, olviden lo que dije. No sean bruscos. Entonces, una vez que ya se queda así, súper Van al segundo paso que es el exfoliante, este se usa únicamente dos, entre dos y cuatro días a la semana, no tienen que usarlo todos los días porque vaya, no es necesario. Y también tiene un color chistoso, que es negro, y igual, eh, lo ponen así, uh -huh. se lo tallan, a sentir las pequeñas bolitas del exfoliante que están, eh, bueno, están así como limpiando su rostro. Hacen esto por 30 segundos. Y cuando terminen se vuelven a enjuagar con agua tibia. Regreso. Y se a secar. Y finalmente, el último paso que es la crema, que es simplemente para, eh, bueno, humectar el rostro, obviamente, y se puede, y vaya, que puedes llevarte a comer todo el día, no tienes que limpiarla, no tienes que quitarla, absolutamente nada. Entonces, agarras un poquito, este es de color normal, blanco, y la pones, así me la pongo yo, tú la puedes poner como tú quieras, ¿ok? Es para no gastar tanto. Y una vez que terminas, listo. Estás listo para tu día, para irradiar esa sensualidad. <risa> y está excelente. Y bueno, eso lo haces todos los días. Eh, y después de una o dos semanas vas a notar el cambio en tu piel. La gente te lo va a decir, ¿no? sin duda. Eh, y bueno, quería compartir con ustedes porque creo que es un producto, es un producto bastante bueno. Como dije, el, el título está un poco exagerado, no es el mejor del mundo Pero sin duda es, es bastante, está en el top 3 de los que he probado Y creo que vale la pena, sobre todo por la opción de que puedes tenerlo, tener un mes gratis ¿no? Entonces no tienes nada que perder, lo ordenas, te lo mandan, lo pruebas un mes y listo Si después te gusta, bueno, lo pides otra vez, si no, no lo pides y ya eh, y para las chicas creo que es una muy buena opción ahora que viene navidad es un muy buen regalo que puedes dar eh, creo que... vaya, especialmente porque tu chico o la persona a la, que se lo des, a la que se lo des no va a saber que fue completamente gratis la primera muestra no y ya si después esa persona quiere, eh, bueno, está interesado en comprarlo o seguir usándolo bueno pues ya le puedes dar el, el, el link en donde puede conseguirlo y pues tan fácil como eso y bueno eso es todo eh... <risa> creo que es una muy buena estrategia de la compañía que, lo, que es dar una muestra gratis porque de otra forma la verdad es que yo no lo mmm, no lo hubiera comprado así de que ay mira vamos a ver qué tal está este kit y pagar y probarlo no pero vaya que es gratis y eso fue lo que realmente me motivó para probarlo. Y ahora que lo probé, vaya, que hasta estoy haciendo un video de lo mucho que me gustó. Y bueno, eso es todo chicos y chicas. Si algo les pareció importante, interesante, eh, bueno, pues dejen sus comentarios. Si ya lo probaron, platíquenme si les gustó, no les gustó, qué pasó. Eh, y bueno, no olviden suscribirse aquí para recibir notificaciones de futuros videos Denle like si algo les gustó el video, algo les pareció interesante, algo les sirvió O denle dislike si no les gustó, pero pónganme en los comentarios por qué les gustó, ¿vale? Nos vemos en el próximo video, cuídense mucho Chao, chao, chao, chao, chao